nacional Omar De Marqui. Eh, vamos a hacer un ping pongcito breve, puede ser, antes de meternos con... ...hemos preparado más juegos. No sé por qué, pero hoy el equipo le ha armado como tres o cuatro juegos. Está <ríe> gracioso el equipo. Claro, no, lo vio como lúdico <ríe> al invitado, eh, está bien. Eh, ¿Quién empieza, Agustina? Sé que falta Dale. demasiado tiempo, a lo mejor eh, pa, dicen algunos, para el 2023... ...pero imagino que de todas maneras usted ya tiene definido que eh, lo acompañaría una mujer... ¿no? ...en, en una posible candidatura... Bueno, Pero una es una candidatura que ya está confirmada. Primero, ¿vale? primero quiero hacer una aclaración. Sí. No estamos hablando de candidaturas todavía. Yo quiero reivindicar lo que dije al comienzo, que lo primero que hace falta es poner un plan arriba de la mesa e ir definiendo equipos. Perfecto. Pero con ese plan... En el marco de sí. eso, yo te diría, a mí sí me gustaría conducir la transformación de la Mendoza que tiene que venir. Perfecto. Tengo, tengo obsesión, por, tengo pasión por eso, sinceramente sí. lo digo. Creo que producto de la experiencia que hemos acumulado en Luján de Cuyo... ...y que la, los cambios y las transformaciones... ...son evidentes, no, no, no, no los digo porque se me ocurren... ¿no? ...hoy Luján de Cuyo es uno de los departamentos... ...con mayor presencia en la provincia... ...el 25% por ejemplo de las inversiones de, de Mendoza Activa... ...han ido a Luján de Cuyo... Uh -huh. ...y fíjate vos el dato que me interesa destacar... Eh, ...nosotros al, nos estuvimos preparando un año... ...antes de asumir la intendencia... ...en diciembre del 2015... Y nosotros llegamos, en el mismo minuto en que yo estaba jurando como intendente, salían, ca salían 40 camiones a recoger los residuos. Ustedes recordarán cómo estaba Luján en aquel momento. ¿no? Pero lo hicimos a partir de un equipo y de un plan. Al extremo de que en cuatro años hicimos una enorme transformación y hoy Luján sigue transformándose en manos de Sebastián Bragañolo, un excelente intendente, que hemos formado parte del mismo equipo. Por eso es importante reivindicar la planificación y el armado de buenos equipos. Las personas, no digo que no sean importantes, porque todo equipo obviamente necesita liderazgo. Pero no pongamos el carro eh, delante del caballo. Primero es el plan, el equipo y el año que viene cuando se resuelvan las uh -huh. eh, cuestiones electorales, candidaturas y demás... Veremos cómo se define. Ping pong que le toca a Rosana Villegas. A Dale. ver, hablando de candidaturas y quizá en, en otro rol, lo vamos a sacar como el candidato de, de gobernación y lo llevamos como el armador de la campaña de Horacio Rodríguez Larreta. ¿Lo ve a Alfredo Cornejo como integrando una fórmula presidencial con Patricia Bullrich? ¿En una fórmula cruzada quizá? Bueno, no lo sé, no lo sé. La verdad es que no lo sé, sinceramente, ¿no? Porque... Eh, el kirchnerismo nos, nos, nos está llevando todos los días a una situación de extrema debilidad institucional en la Argentina, al extremo de que hoy se está discutiendo si las PASO están, van a estar vigentes el año que viene o no para seleccionar candidatos, porque parece que el gobierno nacional no quiere que la gente sea la que los elija, sino que sean las cúpulas y quiere eliminar las PASO. Entonces esto va a impactar necesariamente también en el proceso a partir del cual los partidos van a definir sus integraciones. Yo preferiría, en realidad, que haya un gran acuerdo que posibilite concentrarnos rápidamente, lo voy a decir por vez número 20, en la elaboración de un plan definitivo para la Argentina que viene. Porque, insisto, no hay un minuto más para improvisar, no hay, no hay más tiempo. Y mientras más tiempo le dedicamos a la rosca política, a la pelea y demás, menos tiempo le dedicamos a ocuparnos de los verdaderos problemas que tiene que resolver la Argentina. Argentina que viene. Vamos a articular. Usted es el armador federal de eh, un proyecto de Rodríguez Larreta. Además, eh, trabaja acá y tiene proyecciones o aspiraciones a la provincia de Mendoza. En este escenario posible, es posible, de usted gobernador de Mendoza y Rodríguez Larreta presidente de la nación. ¿Uno o dos aspectos que cambiaría en la relación Nación-Provincia? Lo primero que tiene que hacer la Nación es eh, eliminar la distribución discrecional de recursos. ¿Cómo? Puede hacerlo a través de un decreto o si no, lo ideal sería a partir de una ley. Porque existe un enorme margen de discrecionalidad de distribución de, de dinero que el actual gobierno lo ha tomado como una especie de compensación al buen compañero. ¿no? Entonces aquella provincia que se porta mejor con el gobierno nacional le pone más dinero y aquellos que políticamente no están tan bien les quita dinero. Esa es una regla que hay que modificar en Argentina para fortalecer en serio el, el federalismo. Esa es una. La otra que también hay que mejorar es que el Estado Nacional tiene que concentrarse en los megaproyectos nacionales. Hoy tenemos un Estado nacional pensando en obras de eh, asfalto, de iluminación, de cordón, cunete y banquina en un barrio, en una provincia. Eso no puede suceder porque distrae recursos nacionales mientras que a su vez la nación debe plata. Entonces, esta es una relación que hay que también ordenarla. O sea, solo hacer obras grandes y solo hacer que, obras que no claro, realmente... Porque los municipios tienen una responsabilidad, las provincias un poco más. Y la nación un poco más. Eso hoy está muy distorsionado al extremo de que vemos cómo los gobernadores muchas veces van peregrinando a Buenos Aires para conseguir, conseguir un cordón cuneta para un barrio o que le faciliten algún dinero para alguna ovita de agua potable. Esa relación también hay que corregirla. Eh, bien, Agustina ¿A dónde nos vamos ahora? ¿A dónde nos nos a vamos al último juego que hemos pensado Para usted, este espacio lúdico uh -huh. Y acá lo que le vamos a preguntar Primero nos vamos a meter en la interna de, de Cambia Mendoza Lo que se va a definir seguramente A partir del año que viene Pero pensando en un paso obviamente ¿Con quién le gustaría competir? Y tenemos este, estas opciones eh, Daniel Orozco Ulpiano Suárez, Tadeo García Salazar Alfredo Cornejo y Luis Petri O sea, para yo quiero entender, esta es la interna Digamos de Juntos por, de Cambio, Mendoza. De Cambio claro. Mendoza, y ahí están mm. los posibles contrincantes de Omar de Márquez. del que radicalismo. sonríe del radicalismo, o También. sea, uno contra él, o dos, o tres, o los seis. Yo creo que cinco. va a ser uno igual, sí, sí obvio. Sí. De ideal sería que fueran los cinco, entonces, claro, si <risa> te pasa por el medio, <risa> se dirige, sí, o sea, sí, como sí, sí. que más fácil <risa> mientras más se divide, no, no, en realidad, yo no sé si Alfredo uh -huh. va a ser candidato, no, eh, yo respeto a, a, a los cinco, y aparte, uh -huh. soy amigo. Eh, no íntimo, por supuesto, pero, pero, pero sí de, de, de buen diálogo institucional. Sí. Bueno, obviamente me gustaría competir con Alfredo Cornejo. ¿Por? Eh, bueno, porque creo que es quien ha conducido eh, dentro del radicalismo el proceso de construcción de poder en el último tiempo. ¿no? Entonces, eh, me parece que ahí podríamos cotejar sin pelear, sin entretenernos en la discusión política que no tiene sentido. Me gustaría cotejar... Eh, ...los planes para la Mendoza que viene. Uh -huh. Recién decíamos, y que quiero hacerte una, una aclaración... ...ya que me lo permitís, o me lo auto permito. Por supuesto. Eh, que necesita. Mendoza necesita enfocarse en cuatro ejes... ...lo mencionábamos al principio. Sí. ¿no? Hay uno que no lo voy a, ni a desarrollar... ...porque su importancia surge claramente... ...que es la educación. Uh -huh. O sea, la única herramienta capaz de igualar oportunidades... ...entre el que más y el que menos tiene, es la educación... Pero no me voy a detener porque es un tema frondoso, lindísimo, aparte, para trabajarlo mucho. Pero hay otro tema que es vivienda. El tema vivienda es un tema grave en la provincia de Mendoza. Muy grave. Y sin embargo seguimos presupuesto tras presupuesto, cambiándole numeritos a la matriz presupuestaria de la provincia. Yo te voy a dar un par de datos breves. La provincia de Mendoza tiene hoy cerca de 30.000 familias viviendo en asentamientos inestables. 30.000. Esto significan más o menos entre 150 y 170 mil mendocinos viviendo en villas. Vivir en una villa no es ser pobre. Vivir en una villa es estar fuera de juego. Vivir en una villa es que un chiquito que va a la escuela primaria de la zona, los amiguitos no van a su cumpleaños porque viven en una villa. Es arrancar el camino de la vida desde bebés excluidos. Eso es una villa. Yo lo recuerdo con mucha claridad. Yo eh, he nacido a dos cuadras de la plaza de Luján. Eh, iba a la escuela Torres, que estaba en la esquina de mi casa. Eh, yo era hijo del Brunito, el sodero, conocido en todo Luján. Clase media-media, por ahí algunos años nos faltaba, otros años nos iba mejor. Siempre peleándola y nos juntamos en la, en la, en la esquina, en la escuela, en la escuela Torres. El hijo del empresario más fuerte con el hijo del, del, del, del, de la persona que vivía en el Bajo Luján a 200 metros para el otro lado. Y nos mezclábamos todos. Y esa experiencia era formidable. Porque ahí el que no tenía nada se codeaba con el hijo del, del, del, del que le iba bien. Y viceversa, el hijo del que le iba bien veía cómo la pasaba el hijo del que la, de la familia que le iba mal. Esto era la posibilidad ascendente que Mendoza ha tenido en otros tiempos. Entonces el tema vivienda es un tema central que no podemos soslayarlo. Redondeo con esto. Nosotros en Luján, porque por eso digo, no hablo desde la mesa de café, hablo desde la experiencia concreta. Cuando yo asumí la intendencia de Luján, teníamos 2.000 viviendas, eh, 2.000 viviendas es una manera de decir, 2.000 familias viviendo en villas inestables, no en viviendas. Más o menos 2.000. Nosotros, con la relocalización del Bajo Luján, más un par de relocalizaciones más que hicimos en Perdiel y en Drummond, prácticamente resolvimos el, en cuatro años el 50% del problema. Y hoy Sebastián Bragañolo continúa. O sea que hoy ¿cuántas personas viven en ese país. Nosotros relocalizamos en 750 familias solo del Bajo Luján. Y a mí no me lo contaba nadie, porque yo cuando era chico vivía muy cerquita y había en aquel momento una pobreza... Digna, compleja, hoy la pobreza en algunos sectores está estructural y es brava, es durísima. Sí, claro. Como pasa en... Entonces, si nosotros no ponemos este tema de la vivienda arriba de la agenda, no es un problema de vivienda por el déficit habitacional y se transforma en una estadística. Detrás de una familia que vive en una villa, hay de todo, pasa de todo, pasa todo lo que ustedes se puedan imaginar. Entonces, este es un tema que tiene que estar en la agenda de Mendoza arriba, arriba de todos. Estos son los temas que a mí me gustaría cotejar dentro del Cambia Mendoza, o como se llame, sumando a más partidos, inclusive para hacer algo más grande todavía, discutir los planes de la Mendoza que viene. Seguimos Bien. con la última parte de, de, del, del juego, eh, aprovechándonos también del, del tiempo que nos da Omar de Marchidigo. Eh, hablando de contrincantes y de lo que podría darse en ese escenario del 2023, nosotros le proponemos que elija a quién podría tener en la vereda de enfrente. Supongamos que Omar de Marchi gana esas paso en el 2023 y tiene que enfrentarse a alguien del frente de todos o del justicialismo, o se llame como se llame en el 2023. ¿A quién enfrentaría a Adolfo Bermejo, a quién elegiría como contrincante? ¿A Adolfo Bermejo, a Emir Félix, a Anabel Fernández Agasti, que ya compitió por la gobernación, al intendente de la Valle, a Roberto Rigui, o a Martín Ojosa, el titular del INV? <risa> bueno, en realidad quiero hacer una diferenciación. Ahí hay dos eh, que están eh, íntimamente ligados con el Kirchnerismo paladar negro, digámoslo así que es Fernández Agasti y quisiera creer Martín Hinojosa porque hoy está integrando un cargo clave del kirchnerismo. ¿no? Mientras que tanto Roberto Rí como Emir y como Adolfo eh, me parece que forman parte más del, del, del peronismo clásico. ¿no? Uh -huh. eh, por lo tanto, me parece que sería más fácil, lo digo con mucho respeto eh, quizás, a alguien que venga del kirchnerismo, porque creo que el kirchnerismo en la Argentina de a poquito está pasando a ser un mal recuerdo. Quiero creer eso. Y me parece que es mucho más complejo enfrentar a alguien que representa un peronismo mucho más prudente, si vos crees, más tradicionalista, eh, como puede ser Adolfo, Emir o Roberto. Con Adolfo quiero aclarar que... Tengo una... una no, no amistad quizás, pero... o quizás sí. Lo conozco hace mucho tiempo, hicimos cosas muy importantes siendo él intendente de Maipú y yo intendente de Luján. Creamos en aquel tiempo la microregión Luján-Maipú que demostramos que aún siendo de partidos políticos distintos podíamos trabajar proyectos comunes entre Luján y Maipú. Y también el caso de Emido, de Roberto, han hecho gestiones importantes en sus, en sus departamentos, más allá que... En las próximas elecciones les vamos a ganar en Maipú, en, en, en San Rafael y en La Valle. Eh, hablando de eso, cerremos con esto, Omar. Tiene que ser cortísimo. ¿En qué departamento le tiene fe al PRO para ir a, a Rasguñar? En Luján ya se sabe, pero para ir a Rasguñar una intendencia más, dígame uno solo. No, donde es que diga, estamos... Acá le ponemos todas las fichas. No, uno es que, dos, le dejo Bueno, de decirme es que, dos. ¿sabes qué pasa? hay que No hemos hablado, pero te incorpora un elemento, que es la boleta única. Sí, ya sé. La boleta única... Va a variar totalmente. Ese es el legado quizás que deja Rodolfo Suárez. Bien. Que me lo preguntabas más temprano. Sí, sí, sí. Quizás un legado de calidad institucional que se había venido negando en Mendoza hasta ahora, ¿eh? porque la ley anterior permitía votar con boleta única, sin embargo, no se había implementado. Eh, Rodolfo eh, me envió el proyecto, un proyecto que nosotros habíamos participado. Eh, con boleta única puede pasar cualquier cosa. Déjame decirte una cuestión más para redondear desde lo político. Nosotros en este último mes, desde el PRO, hemos tenido un encuentro de mujeres en Tupungato la semana pasada con 200 mujeres. La otra semana, 180 jóvenes. Cuando vino Horacio Rodríguez Larreta, tuvimos un, un encuentro aquí céntrico con 1.200 personas. Esto no es número de gente. Son cantidad de personas, de ciudadanos mendocinos que se suman y que tienen expectativas. Porque entre todos estamos construyendo y, y, e invitándolos a participar de lo que creemos tiene que ser una Mendoza mucho más potente hacia adelante de la Mendoza que tenemos hoy. Omar, muchísimas gracias por haber venido. a no, ustedes.